Estamos con el trapo de Cenillosa, compa. ¿Por qué marchás este 24 de marzo? Bueno, como todos los 24 seguimos marchando exigiendo verdad y justicia. Seguimos marchando por los 30.000 compañeros desaparecidos y para mantener viva la memoria. Bueno, muchas gracias, trapo.